Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Youtube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en patologías de la columna vertebral. Hoy os vamos a hablar de lo que es el nervio ciático, por dónde discurre y qué consecuencias tiene su afección o lo que es lo mismo que es una ciática. Pues bien, el nervio ciático es el nervio más largo de nuestro cuerpo. Se origina en la médula espinal, a nivel de las últimas vértebras lumbares. Sigue su trayecto lateralmente por la pelvis posterior, bajando por nuestra zona glútea y parte posterior de nuestro muslo, para después pasar por la parte anterior de nuestra pierna y acabar en el primer dedo o dedo gordo de nuestro pie. Es un nervio bilateral, es decir, hay uno por cada pierna. Se encarga de inervar sensitivamente y motoramente a gran parte de la pierna. Es decir, se encarga de dar sensibilidad y permitir que le lleguen las órdenes motoras a nuestro cerebro para permitir los distintos movimientos de los músculos que lo inervan. Pues, ¿Qué es una ciática? La ciática es la afectación del nervio ciático en cualquier parte de su trayecto. Los fisioterapeutas denominamos ciática aquella afección que es en el origen de su trayecto o recorrido, es decir, a nivel vertebral. Pero sin embargo, la ciatalgia es la afección de dicho nervio en cualquier parte de su trayecto, es decir, el pinzamiento o irritación por el motivo que sea de nervio ciático en cualquier parte de su recorrido. Va a provocar una serie de síntomas muy característicos y que son sufridos por un alto porcentaje de la población alguna vez en su vida. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Pues bien, los síntomas son el dolor que suele ser constante y en determinados momentos a lo largo de parte o todo el trayecto del nervio ciático. Hay una pérdida de la sensibilidad a lo largo de parte o todo el trayecto del nervio ciático. Puede aparecer cojera debido a la afectación de algunos o de todos los músculos que inervan el nervio ciático. Además podemos encontrar dificultad para poder ponerse de puntillas o de talones. A veces hay una sensación de quemazón a lo largo de su trayectoria. Y además puede incluso haber afectaciones digestivas y ginecológicas. Y por último puede aparecer hormigueo o parestesias. ¿Cómo se debe realizar el diagnóstico de la ciática? El diagnóstico de la ciática es inicialmente con el juicio clínico. Es decir, el paciente llega a la consulta y a través de los síntomas que describe y la valoración que le hace el fisioterapeuta se puede evidenciar que estamos ante una ciática. Por lo que en este momento es necesario recomendarle al paciente que acuda a su médico para que le prescriba primero una radiografía para ver el estado de sus vértebras. Si no hay afectación vertebral, pero se evidencia una disminución del espacio entre las vértebras, podríamos estar ante una patología discal, por lo que el paciente tendría que hacerse una resonancia magnética para descartar, entre otras cosas, una protusión o una hernia discal. Una vez que hayamos descartado patología de origen vertebral o bien medular, habría que ir descartando otras múltiples razones como pueden ser razones musculares, musculoesqueléticas o incluso razones de origen podológico, como puede ser una mala pisada, que habría que, habría que producirse, eso produciría una, una cadena de lesiones que estuvieran irritando el nervio ciático. ¿Cuál es el tratamiento de la ciática? El tratamiento de la ciática va a depender mucho del origen de la misma. Normalmente suele pasar primero por un tratamiento conservador, es decir, hay que aplicar calor y hacer reposo. También se puede combinar con un tratamiento médico que consistirá en la ingesta de algunos medicamentos. Cuando estos tratamientos no son efectivos es necesario iniciar con un tratamiento de fisioterapia, de osteopatía, de infiltraciones o incluso cirugía.